Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy vengo del bazar de abajo, del bazar de abajo de casa. Nos vamos a Madrid, es el me voy a ver gris. la mesa más, bueno, esto no es de hoy esto han sido de otros días ¿eh? pero no lo he usado todavía y los tengo que usar ya y entonces digo, pues lo voy a enseñar así lo veis y si os gusta, pues me dais like y si no os gusta, pues también me dais like que gato tal por hacerme felina más pasamos a la mesa y os lo enseño bueno chicas, pues os voy a enseñar lo que he ido comprando en estos días en el bazar. Mira, volví a encontrar lo, los álbumes de corazón y un día los vi y dije, bueno, pues me voy a llevar un par de ellos. Esto era para San Valentín. Como ya ha pasado, es para San Valentín. Y cogí estos dos. ¿Qué más? Pues mira encontré de J.I.E. el círculo con la palabra Love, que traen... Dice que miden 5 centímetros de diámetro. Me costaron un euro y ocho y la, las cogí. ¿Qué más? Estas estrellitas que son cuentas llevan agujero y son nacaradas, ¿veis? Que tienen el brillo, es muy bonita y pillé un paquetillo. Y encontré esta estrellita además en plata que también es para colgarla y tal. Y también me traje un paquetillo. ¿Qué más? A ver, encontré... Estas pegatinas también de J.E. de perrete, también había de gato, pero yo soy más de perro que de gato y compré esta. Y encontré estos corazones que no sé si los tengo o no. Si los tengo, pues nada, irán rellenando eh, los Happy mail ¿veis? O los correos felices, esto que son también cuenta ¿eh? Y a ver. Eh, Sabes que voy a coger un pincho escrapero para pa enseñaros, mira, y entran perfectamente por el pincho escrapero. ¿ves? Y luego hay de varias tonalidades. Bueno, vienen tres azules, este parece en rosa, uno transparente, uno lila y dos rojos, Cogí que me encontré también eh, que traen seis esto para hacer como llavero. Bueno, para hacer, son llaveros, son los cierres de los llaveros en transparente. Y traen 6 y me gustó Y cogí un paquetillo Y también lo mismo Los cogí en metal estos pesanes ¿eh? Traen 4 y son dorados Encontré Esto Que es como una especie de eh, amorfo, no sé Trae un boquete muy grande En dorado, como dorado no encontramos Mucho, pues las cogí Esta yo no las tenía ¿Veis? Parece metal, pero este es plástico, ¿eh? Uy, es que estoy viendo ahí una cosa que venía con esto, a ver que si entra aquí, mira aquí no entra. ¿Veis? Hay que hacer el agujerete más grande. O empujar, empuja Así y hacer el agujero más grande para que entre. Le cuesta ¿eh? entrar, pero es que estoy mirando. Ah, mirad cómo son. Como bien se enseñar. ¿Veis? Que son algo raro. Uh -huh es No Bueno, puede ser que sí que sean simétricos Como un triángulo Como un triángulo pero gordito Está hueco por dentro Pero mira lo que traía Esto sí es metal Opa, Se pierde y trae hasta un gancho Uy, que se quiere perder Bueno, lo voy a meter aquí en el pincho para que lo veáis A ver Mira Traía como un cascabel, que no es cascabel, es como una bolita en dorada, ¿la veis? con su gancho puesto y todo, que no es trozo, que venía ahí en la bolsa nada más que viene esa, claro bien, ¿qué más cogí? gancho iguales que los dorados y los blancos, en naranja que después voy y no hay dos rosas, para regalar y otro para mí ¿qué más? A ver, mira estas cuentan en esta rosa tan espectacularmente rosa, que son chulos, chulos, y llevan un agujerito bastante grande, estos son de Vestores, ¿eh? y son chulas, ¿eh? la verdad es que sí, tienen un rosa, este año se llevan mucho los colores vibrantes, fuertes. Y cogí este. mira encontré esto que me gustó. Son como las bolas de Navidad pero aplastadas. Que esto yo en Navidad lo busqué y no lo encontré. Y ahora ha traído el chinito de abajo de casa, 85 céntimos. Y también son de la misma marca, ¿eh? ¿Veis? Esta y esta. Cogí este corazón. Que mira ni es grande, ni es chico, ni tiene color. Y cogí esto, mirad, que es un osito. Y me parece muy chulo. Y este, este, eh, todos son de J. ¿eh? Y todos valen 95 céntimos. Había otro, pero era muy grande y, y daba un poco de miedo. Estas cuentas, ¿ves? Como estas. He dicho, no cogí ninguna más por pues, si sí, se escondió. ¿Veis? Estas son más palos Y estas son más, más color. ¿Qué más? Mira, compré estas bolas que llevan ya el, el boquete. Mira. Mira, mira, mira. Ah, pues sabes, otra vez el pincho. Ala. ¿Veis? Mira. Y la saco. Jeje. Pero bueno, entra por el pincho porque tiene un boquete algo regular. Y esta vienen, en celeste, vienen en cuatro. En lila, en dos. En amarillo. En, ¿Cómo se llama este color? No sé. En rosa vienen cuatro, cinco. Y esta que es también de este color. Esto es como un ámbar. Como un, como un ámbar una cosa así. O, depende de dónde lo ponga, pues así refleja, lo creo yo. Y cogí, la verdad que traen bastante, ¿eh? Y dije, bueno, pues voy a coger una cosilla. Igual que estas dos. Esta. En verde, en rosa, en rosa, en verde y en el otro rosa. Eh. Después encontré estas cuentas que también son iguales que estas. ¿Veis? Son las mismas, ¿eh? Cogido. Pero estas no las abro. Ah, encontré esta arandela. Que me parece que están muy bien para entre dos. Y son gorditas. A ver si las podemos abrir. Que las veáis. Estas no tenía. Tenía tenía unas que compré en el bazar de Cádiz. Que eran como a chaflana. Y además un poquito irregular. Pero estas no. son Están bien hechas. No son amorfas. Y son gorditas. Y esto sí entra. Por el, por el boquete. Porque tiene un boquete súper grande. Súper ancho. A ver, Mercedes. Mira, que la pongo ahí. ¿Veis? Y están bien hechas, ¿eh? Mira, compré estas dos de florecilla. Estos colores son más. Más normales. Y estos colores son más ácidos. ¿Veis? Pero están los dos chulos. Pues compré dos. Después encontré. Estas mmm, son zorritos. mira qué mono. A ver, ahí, ahí. Son muy monos, vamos a abrirlo. Mira, ahí. Son muy monos. Son zorritos, ¿eh? Y son monos. Y traen seis. Seis zorritos. Y después decimos: compré. Esta estrellita, que no trae mucho, la verdad. Pero bueno, son gordotas. Esta y estos corazones con carita. Que después hoy he ido y he vuelto a coger. Bueno, pues este. Esto es el primer día de... Segundo día que fui. Hay que traer pila, hay que traer pila. Digo, vale, voy a por pila. Fui a por pila. Ya por todo que me dio la gana Aquí está. Otro de... De Love de corazón, por si el año que viene no hay otra de... como como la ácida ¿veis? dos ¿qué más? encontré la... el post indicador de madera, que ahora lo voy a utilizar, me costó un euro y trae a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis Malomi, eh, esto, molinillo de viento este que es la taza con el café ¿Vale? más corazones, huecos se pueden colgar, llevan su colgante para colgar veis y esto de globo, que aquí yo no lo había visto y el otro día lo vi dije, pues lo voy a coger mirad, tengo aquí cosas que yo creo que no, no las he enseñado esto es del primar, eh pero estaban en la misma bolsa del chino porque lo eché. Que son dos cuadernos, dos para hacer bullet, para hacer lo que queráis. Costaban a un euro en primar, ¿eh? Y me parece que están genial. Y además, mira, viene con las rayitas, cosa que a mí me viene genial. Y encontré dos y dos metrajes. Y ya que me venía, vi que había una caja que estaba llena. Pero ya había comprado dos y ya no compré más. En prima Encontré estos lazos que me parecen súper bonitos. ¿eh? Mirad qué bonitos son. Y costaban 2 euros, de Del primar. 2 euros. Fui al, al mercadillo, a, allí en Cádiz, a Chiclana. Y creo que fue 2 euros. Mirad qué tela me traje. Es súper chula, ¿eh? Dos euros, el trozo Dos euros el trozo, ¿vale? Y me traje un buen trozo un, un cuarto metro creo que me traje Es doble ancho, mira Creo que es doble ancho Es que está cortado O oh, no está cortado este Entonces este era medio metro, mira, y en primar Me compré esto Son holográficos Y me costaron, a ver que os lo enseñe a ver, Dos euros, ahí lo pone ¿Lo veis? Ahí y ahora os enseño los colores. A ver, está sin abrir, ¿eh? Mira, mirad los colores. Son guasi, ¿eh? En el compré esto. Yo no sé si lo he enseñado. Si lo he enseñado ya, pues perdonadme. O lo, si me doy cuenta, lo quito. Compré esto. Compré esto, que es un esténcil que me gustó mucho. Y los pelos estos um, iridiscentes. Bueno, pues ya dejando esto a un lado, voy a seguir con lo del chino, que es de lo que yo venía a enseñar. Esto es que lo guardé porque dije, esto no lo he enseñado. Y dije, lo voy a dejar para hacer un vídeo, pero después se pasan los días, lo utilizo y, y no lo enseño. Y ya por último, hoy que fui al chino otra vez, me traje esta cajita de plástico. Y que me costó 1.50 abajo, ¿vale? Y de esta solamente le quedaba esta. He, he comprado estos de Fimo, de Labio, para San Valentín. Besitos de Fimo. He cogido, creo, sí. Aquí están. ¿Veis? Para hacer pincho scraper o lo que sea. Volví a coger, a coger una la, de la cabecita de los de lo charms, porque yo los char lo utilizo muchísimo. Y cogí estas mmm, que me gustaron mucho estas cuentas. Son de madera, ¿eh? Mirad. Y cogí dos. Estas dos. Ah, mirad. Encontré estos charms que traen cuatro. Y son... Ah, vamos a abrirlo. Es de J.I. Son cabezas de leones. Pero, por ejemplo, no me digáis que, por ejemplo, para la colección... Y pesan. Estas son gordas y pesan, ¿eh? Pesan un quinta. Y no me digáis a mí que, que para... Para, por ejemplo, la colección de estampería de, de sabana no es Hola, guay, mira chicas, qué bonito Bienvenido, bienvenida a susurros de papel si lo puedo Al Congreso mira, de los Diputados. Mira, es un está de Para ponerlo así, en un lomo algún debate, de algún trabajo o incluso por dentro. Por coño, o colgando o, pegado. Así. Lleva el agujero, eh, para colgarse. Lleva agujero para colgarse. Y eso sí, traen cuatro nada más, ¿eh? Con tres. Otra vez y me volví a traer dije, bueno, pues para regalarlo y tal. Cogí dos más de perritos. Uno para mí, para cuando me quede sin ninguno y otro para enviar. Y después, mira, encontré esto. Mira, qué chulo. Es holográfico y me gustó. Esto queda muy bonito porque tú lo pones en el color que lo pongan de fondo. Y, y toman el como son transparentes toman el color de donde lo pegue un ejemplo a ver yo tengo por ejemplo este no que es un bichi celeste ve y lo pongo ahí a ver voy a, poner, a ver si lo puedo poner derecho es que como es tan finito mira y queda parece celeste pero si yo ahora cojo y cambio <coughs> perdón y el bichit, mira si lo pongo en rosa ¿Veis? Como es transparente, coge la tonalidad del rosa. Es bonito, a mí me gusta. esta tía está chalada! ¡Es Pues sí, pues puede ser. Es que una no da para más ya a esta altura. Encontré de así de la misma clase esto. Mira qué bonito. A ver... También son holográfico y también transparente. A ver si es que no le da mucho la luz. ¿Veis? Y esto es tres cuartos de lo mismo. Depende del sitio que lo ponga, pues se ve mmm, de una manera u otra. Ah, ah, yo creo que sí. Vamos, acción cierta es cierto, porque yo lo he utilizado en álbumes, porque tengo esquinera, de esto así, y le he puesto la esquina que quedan preciosas. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Se coge como el color de lo que tengas debajo. A mí me gusta. Y después encontré otro que este no lo había visto nunca, nunca, nunca la primera vez, porque bueno, esto cambia la forma, pero el, el material es el mismo, cambia eh, la forma puede el ser círculo, esquinera o este que parece como, como medallones o, o rombo, o sea, pero es el mismo material. Y este es el mismo material, pero le han dado color. A ver, ¿con dónde lo pongo? Aquí en el rosita para que lo vean. Le han dado color, ¿veis? Mira, son esquineras, ¿eh? Y mira, le han dado color. Y esto no lo había visto nunca yo. Son de JIE, ¿eh? todo lo que estoy enseñando. Porque desde que le dije a, a, a Chinito que trajera JIE, pues trae JIE. Es verdad que trae algo de accesorio y de v -store. Mira, esta y de esta, pues claro, como era la novedad, dije, mira, me he llegado. Porque después cuando venga lo mismo, no encuentro que aquí y la gente se lo toma. ¿eh? Mira, qué bonita. A ver si se puede ver bien. Pues queda muy bonita en la esquina, ¿vale? Yo estoy haciendo dos encargos que son dos libros de firma, de comunión y para poner fotos también. Y en la portada, pues a lo mejor, es, no en las cuatro portadas porque van y ya con guairo, pero en la portada, en la parte de arriba y de abajo, ponerle algo así, a mí me gusta. Yo creo que quedaría muy bonito. Porque, a ver, que tampoco hay un. No hay un rosa mate, mate, mate. Se, se transparentan, ¿vale? Se transparentan. Entonces me parece que... te puede quedar bonito. Yo, yo pienso, yo pienso. Y yo había cogido una de, de corazones con carita y me traje otra. ¿Veis? Bueno, pues ya tengo otra. Y ya está. Ah, no miento. Me traje un trapillo en color, color, colorado, rojo. Porque quería hacer un corazón, corazones de, de trapillo. Pero no sé si me da tiempo porque ahora estoy liada con lo de las comuniones y tal. Pues si me da tiempo lo haré. Y, y nada más. Pues... Voy para arriba. Pues nada más. Eso es todo. Espero que os mucho que os hayan gustado las compras. Eh, si a ver, Esto aquí vale 2 euros. Eh. El nuevo que he encontrado, este vale a 2 euros. Y este vale también a 2 euros. Estas piezas la primera vez que yo la encontré, la encontré en Jerez de la Frontera y me costaron 3,50. Ahora cuestan 2 euros. Pero ya estoy hablando de esto ya hace por lo menos, por lo menos dos años que, que yo las compré las primeras que yo vi. Todo lo demás, pues ya os, os he dicho 85 céntimos, 95 céntimos. Incluso las maderitas están a un euro. Lo más caro es esto. Y esto ha costado un esto está, esto está muy bien, ¿eh? Y porque nada más que han traído los redondos y esto, pero esto está genial. Pues lo dicho, os dejo. Espero que os hayan gustado. Si es así, pues me dais muchos likes, ¿sí? Eh, ¿Sabéis qué voy a hacer que estoy pensando? Que voy a hacer como las compañeras que he visto, que hacen una caja y van guardando para un sorteo. Pues yo ya voy a ir guardando también para un sorteo. Y entre otras cosas voy a meter uno de estos de corazón y voy a meter uno de estos que son muy chulas. ¿Vale? Y lo vamos a hacer en una caja. ¿Es qué caja? Pues será por falta, pero tengo que buscarla. Pero vamos, esto y esto ya van dentro de la caja. Y cuando lleguemos a 5.000, a lo que haya, pues se sortea y aquí le toque, le tocó. ¿Vale? Entonces, si os gusta y queréis participar en el sorteo, solamente tenéis que suscribiros, darle a la campanita. Yo me miro porque la campanita está donde se lleva puesto el reloj. Es decir, por aquí, ¿eh? le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba yo un vídeo. Y, y entonces, pues y entonces pues nada, que os avise y me veis. Cuando lleguemos a 5.000, estamos ahora mismo en 4.753, creo. Cuando lleguemos a 5.000, como esto va despacito, pues oye, limpión de caiga. Mm -hmm. Entonces pues iremos echando en la caja Y, y cada vez pues nada Y yo mm, me tengo que hacer de una caja Porque tengo más cosas para meter en la caja Chicas, os enseño vamos a, vamos a meter... Es que tenía ya iba yo echando cosas Digo y no lo digo, no lo digo y no lo digo Pues lo voy a decir Voy a echar esto que son cuatro esquineras De, eh, de resina de poliuretano esta, vamos a meter este sellito que es de, de Dovercraft. Mira, os lo enseño ahí, creo. Ahí, que pone recién casado. Ahí, ¿veis? Recién casado. Vamos a meter este otro sellito que pone aquí, que también es de Dovercraft. De Dovercraft. Y pone Best Moon. Vamos a meter otras esquineras distintas de resina polimérica Que es, están amarillas, pero esto se pinta, ¿eh? ¿eh? Son de la marca de Montejo ¿Vale? Y es de resina de poliuterano De poliuretano Estas, que son dos, que están labraditas A ver, es que si le pongo malo y si no le pongo peor A ver, a ver ahí si se ve bien Ahí ¿Veis? Estas que están labradas vamos a meter estos sellos de feliz cumpleaños de sal y pimienta voy a meter una abecedario tal como este que es de, de color plata vamos a meter de la, acción, de la marca de la acción voy a meter eh, este troquel mira que es muy grande de 10 x 15 ¿Veis? Y lleva flores. Ahí lo veis. Vamos a meter la colección, una de las colecciones de Killing, de estampería, de 30 por 30. Son los básicos. Y para los básicos voy a meter también los Taika, ¿vale? De estampería. Son muy gorditos y muy chulos. Bueno, pues todo esto de momento vaya a una caja y iremos metiendo más cositas. Y cuando lleguemos a los 5.000 pues haremos un sorteo y a que le toque, le tocó y además que lo tengo que meter en la caja ya, porque si no lo cojo y, y, y, y lo abro. Bueno, nos vemos pronto. Si queréis, besos para todas, Cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao.